Por ejemplo, ponte aquí frente, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Te va a doler, pero te va a gustar. Vas a colocar, yo voy a poner mis manos aquí y tú entrelazas tus manos atrás hasta donde alcances. Si puedes, como amarrarlas atrás de mí abrazándome. Ándale. Así. Entonces, ajá, párate pa lo más derecho que puedas, eso. Vas a empezar a hablar de cualquier cosa, lo que quieras. Bueno, voy a café. creo que tengo hambre. No sé qué es lo que está pasando. Eh, me da algo de nervios para la cámara. Pero bueno, está bien, todo está bien. Eh, creo que mañana es domingo, día de elecciones. Pero no sé qué va a pasar. Mi barba pica. <ríe> Pero bueno, es chistoso. Eh, creo que... Eh, en la tarde voy a salir, no estoy seguro. Tal vez iré a caminar un ratito. Eh, no se me ocurre nada más. Creo que esto es todo. Es muy bien. Es, es. qué les puedo. Ah, me compré una cama nueva. como un metro, <risa> no entiendo, es que no, no tienes lógica, ahora para poder subirme en mi cama estoy diciendo que tengo que escalar un poco, es mucho más fácil rascar mi perra, sí, me queda justo al nivel de los brazos, entonces le doy amor más seguido porque la tengo ahí más, pero no estoy pensando en quitarle las patas, tal vez si las quito y la desarmo, sería más fácil subirme, ahora me ha ido caer, yo sé, a mis 30 me yo varias veces de la cama, pero antes mi cama era chaparrita, entonces solo en el piso. Ahora, ahora sí me da miedo. Imagínate que me caigo de la cama a esa altura. No puedo ser nada. ¿Sí? En la mañana, cuando me desperté, estaba triste porque el dinero que tenía me alcanzaba para ir a comprar de lo que quería. Entonces, me cambié, saqué el pantalón del closet, y la blusa, el suéter, cuando mi niña metí las manos en la bolsa, tenía dinero y creo que acostaba para el día. Entonces, se me ocurrió decirle a mi mamá, Mami, te invito a desayunar. Y me dijo, está bien, pero se va a ir tu hermano con nosotros. Y le dije, yo no, te voy a, yo no voy a invitar a mi hermano porque no me alcanza, solo te voy a invitar a ti. Y me dijo, entonces yo voy a parar. En la mañana eh, me desperté, de estaba bien cansado, porque hoy ha sido una semana muy, muy agitada. Y me acordé, tengo que ir al taller de monólogos. Ay, no, no me he preparado. Eh, salí corriendo y cuando me di cuenta, pues eh, solo tenía mi bici. Y entonces, aparte de el tarde, venía con el pues, en bici, entonces tenía que parar más fuerte. Y dije, ojalá, oh, tengo que hacer ejercicio y voy a hacer ejercicio. ¡Ah! Y es sábado, que estoy haciendo? Pero me venía en camino y venía alegre también, pues, porque iba pues, al, al grupo de monólogos. Entonces dije, bueno, eh, vamos a. Aunque sea todo sudado, pues vamos a verlo a claro. Juan Y así vine hoy Gracias eh, Esta semana me reuní con unos amigos que ya tenía tiempo de no ver Pero de esos amigos es de los que siempre hay una mala influencia, ¿verdad? Y adivinen quién eres mala influencia <risa> <risa> <risa> Entonces fuimos <risa> a, vimos a, vimos a vimos al día Pero pues ya tenía tiempo de no jugar y ellos también Pero no se ocurrió. Que allá en ese lugar había más niños porque hay juegos infantiles a la par. Entonces no, no nos dimos cuenta que nosotros al jugar eh, las mamás se nos quedaban viendo. Pero nosotros pensábamos que, pues, ¿sabe qué? que qué? que nosotros? Pero eh, no, se, no se da. Ellos creían que nosotros les estábamos dando mal ejemplo a, los, a sus hijos. Porque al parecer fumar dicen que es malo, pero no, no, no lo sabían. Entonces pareciera que le estábamos dando mal ejemplo a los niños. Entonces se me ocurrió que teníamos que movernos de lugar porque en un lugar donde estuviéramos más cómodos seguramente iba a ser más fuerte Llevo dos meses de estar tratando de escribir una tesis Bueno, ya está un poco adelantada pero la verdad es que no tengo ni la más mínima gana de hacerlo no tiene ningún sentido me siento frente a la ventana y veo el horizonte, veo aquel árbol con el montón de pajaritos que se llegan a posar ahí y cantan y llegan y regresan. Yo solo quiero contemplar el mundo que pasa frente a mí y no quiero escribir una tesis. Y todo el mundo me dice, ¿ya está la tesis? ¿ya está la tesis? Y yo digo, ¡ah! Sí, sí, claro. Ahí va, ahí va la sí, tesis. Sí. De despacito, pero pues ahí va. Ah, qué bueno. Vamos a llegar contigo a tomar café y luego. Vos... ¡Qué genial! hacer? Entonces, primero, pasa alguien enfrente, tal vez yo lo hago, ¿no? Entonces yo empiezo y digo, hoy presentamos a la bruja sin dientes. Y todos aplauden. Y como yo dije, la bruja sin dientes y señalé a mi compañero, mi compañero se transforma en la bruja sin dientes, bien Hace algo, mira a la gente Puede decir una palabra, no tiene que ser un discurso Una palabra, un gesto, un sonido Cualquier cosa que represente Su caracterización Y después uy, Se transforma en el presentador O presentadora Y presenta otro personaje inusual Inusual O no tan inusual Pero algo Ahí como... No sé, ¿podemos, podemos inventarnos o imaginar cosas, ¿no? La cortina abandonada, o el ladrillo partido, qué sé yo, ¿no? El diente con caries deprimido, ¿no? No sé. Algo ahí, locochón, que se me y el lo no tiene que, este, que, que resolver, ¿va? Bien, entonces yo soy la presentadora, otra vez. Iniciamos a ver casos, ¿verdad? Y señoras y señores, jóvenes, señoritas, niños, niñas, en esta noche tenemos algo espectacular, no lo van a poder olvidar jamás porque vamos a presentar al cartón desesperado Buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un honor y un gusto estar esta noche para presentarles al cariño Cojo. ¿Dónde los bonos? <risa> <risa> Buenas noches. Eh, es un bonito día. Eh, vamos a comenzar con nuestro espectáculo presentando a El Elote Sin Pelos. <risa> ¿Hay que decir algo hay que comunicar algo a tenemos lo más extraordinario, lo más grande e increíble que ustedes jamás nunca hayan visto. Hoy, en este lugar, vamos a conocer algo impresionante. Sí, señoras y señores, con ustedes, Dios.